Si queremos capturar una pantalla en Max, disponemos de una opción muy eficiente, que es el capturador de pantallas que tenemos en el, papel, en el panel inferior con forma de cámara. Pulsando sobre él nos va a abrir una ventana que nos permitirá capturar el escritorio, una ventana o, una, o un área eh, determinada. Eh, posiblemente con él conseguiremos eh, la mayor, eh, cubrir la mayoría de las necesidades, pero en algunas ocasiones vamos a necesitar un recurso un tanto especial que tenga alguna, algún complemento especial. Para ello podemos utilizar desde el menú de gráficos la selección Shooter Captura de pantallas. Cuando lo abramos vamos a encontrar que en la zona superior hay una serie de iconos que nos van a permitir capturar determinadas zonas de la pantalla. El primero, como Igual que pasaba en el capturador, va a ser el escritorio. Si pulsamos sobre escritorio, nos va a permitir tomar una captura donde vemos que hay un documento de LibreOffice. Detrás de él hay una página de Firefox, cargada con Firefox, y detrás se ve una parte del escritorio. La siguiente opción sería capturar solamente una ventana, para lo cual utilizaremos el icono correspondiente. Pulsamos sobre ventana y elegimos cuál de ellas queremos, también podríamos haberlo hecho, vamos a pulsar la tecla escape para no hacerlo ahora, también podríamos haberlo hecho desplegando y eligiendo una ventana en concreto, en este caso vamos a utilizar la ventana del navegador. Vamos con la tercera opción, la tercera opción va a ser la de capturar solamente una sección, ¿A qué llama sección Shooter? Podrían ser las ventanas, pero también algún componente, como por ejemplo el panel inferior que vamos a capturar en esta ocasión. Tenemos el panel inferior que acabamos de capturar. La siguiente opción que tendremos disponible será la de seleccionar un menú o un menú en cascada desde cualquier aplicación. Cuando pulsemos, podremos elegir de qué aplicación, por ejemplo, en este caso, vamos a tomar esta, LibreOffice, y vamos a elegir este menú. Vemos que ha guardado una instantánea en el que hay un menú en cascada. Vemos también que teníamos marcada la opción de incluir el puntero. Si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos tenido la misma opción, salvo que no habría aparecido el puntero del ratón. La siguiente opción sería capturar un menú emergente, los que podemos conseguir un consejo emergente, o menús contextuales, los que obtenemos con el botón derecho del ratón. Pulsamos, vamos a ir por ejemplo al navegador, y vamos a decidir capturar este. Aquí tenemos el Consejo Emergente o Menú Contextual. Y por último, nos quedaría tomar una instantánea de un sitio web, para lo cual tenemos que haber instalado el complemento correspondiente. Si yo tengo cargado un sitio web, por ejemplo este, voy a copiar su dirección, botón derecho, copio la dirección y cuando pulse ahora en capturar página web, veo que ya está la dirección copiada la url pulsamos en capturar y se inicia la descarga en función de la velocidad de conexión y del contenido de la página y la velocidad de los servidores tardará más o menos tiempo en este caso parece que hay bastante contenido en la página pero ya ha finalizado y vamos a ver aparecer ahora, aquí tenemos la sexta captura Aparentemente es una imagen muy pequeñita, pero si nos fijamos en la esquina inferior izquierda vemos que su altura es de 11.418 píxeles De hecho, si ampliamos esta imagen vemos que tenemos el contenido de toda la web no solamente lo que veíamos en la cabecera vemos que en la web solamente vemos este principio pero Shooter nos ha capturado todo el contenido de la página web. Veamos pues una recopilación de los tipos de archivos, hemos visto el primero ha sido el escritorio completo, vemos dos aplicaciones y una parte del escritorio, el segundo una ventana concreta, en este caso una ventana del navegador, el tercero una sección, el panel inferior, el cuarto un menú en cascada, la quinta opción un menú emergente con el botón derecho, menú contextual y la sexta opción que ha sido nuestra captura de, un, de una página web. Aunque también habría que añadir que podríamos desde nuevo incorporar también contenido que tengamos en el portapapeles, lo cual nos permitiría añadir una opción. Bien, todos estos archivos se van guardando, los podemos guardar, se van guardando automáticamente en la carpeta imágenes, como podemos ver en la configuración, que la carpeta del directorio se guarda automáticamente imágenes, salvo que hayamos decidido cambiar. Podemos también desde el archivo, convertir, exportar automáticamente a PDF estos archivos. Vamos a utilizar el menú Editar, que aparece en la zona superior derecha que nos permite lanzar un editor incorporado en el que vamos a ver que aparecen en la zona izquierda una serie de elementos que nos van a permitir dibujar a mano alzada, marcar, trazar líneas, flechas, etc. Veamos sobre esta captura que hemos realizado, por ejemplo, una selección de un rectángulo, vamos a seleccionar esta zona para indicar que esta zona de acá, sería la zona en la que vamos a editar, podríamos añadir un texto indicando que esta es la zona de edición, ahí lo tenemos, vemos que el texto ha aparecido en rojo porque por ahora el color del trazo para cualquiera de las herramientas, tanto el borde como en ese caso, el texto era el rojo, pero podemos seleccionar el que queramos rodando la rueda de color, cambiando el matiz, la saturación el valor o las componentes de rojo, verde y azul. De momento, vamos a dejar así. Bien, vamos a añadirle aquí unas flechas para marcar que esto de aquí es la zona de edición. Podríamos también. Hacer una selección no rectangular, sino con un perfil curvo. Por ejemplo, esto de aquí. Nuevamente, como vemos, aparece en rojo. Si quisiéramos cambiar el color, vamos a cambiar el color y vamos a poner este color girándolo hacia el azul. Por ejemplo, aceptamos y vemos cómo ha cambiado el color de la zona seleccionada, el borde, al azul. El fondo, el color de relleno, está en azul, eh, con una transparencia de una opacidad del 62%. Podemos cambiarlo a color, por ejemplo, naranja y vemos cómo cambia el fondo. Una opción muy interesante es la de añadir autoformas numéricas cada vez que pulsamos. 1, 2, 3, nos permite tomar referencias de determinadas zonas. Exactamente igual, tenemos para cuestiones de privacidad la posibilidad de censurar porciones de la instantánea. Por ejemplo, queremos directamente borrar esta zona o bien la opción de difuminar. Vamos a difuminar, por ejemplo, esta zona de acá, que nos permitiría, por ejemplo, difum difuminar caras que no queremos que se identifiquen o contraseña de una pantalla, etcétera. Otra opción interesante es la de insertar imágenes que tenemos en la zona inferior. Podemos ver que hay una serie de iconos ya prediseñados, o bien Utilizar todos los iconos que aparecen en las librerías de nuestro sistema. Eh, por ejemplo, a poner este de acá.